discutir a fondo los colombianos para clarificar nuestro camino hacia la convivencia ciudadana. Mis más sinceras felicitaciones a Razón Pública, a su director y a todo el equipo por haber mantenido viva esta dimensión de debate riguroso y de gran altura para Colombia y que ojalá muchas más décadas puedan estar ustedes presentes en la construcción de este país. Felicitaciones.